¡Para que goce bien Esta cumbia es colombiana y gusten otras naciones. Esta cumbia es colombiana y gusten otras naciones. Que conquista corazones en las fiestas mexicanas que conquista corazones en las fiestas mexicanas. Oigan el tambor y la guacharaca. Oigan el tambor y la guacharaca. Con el llamador forman la jarana. Con el llamador forman la jarana. Te muévete, muévete. Aquí está todo aquel que es un gambero picardía, todo aquel que es mero la baila con picardía, agitando su sombrero con las velas bien prendidas, agitando su sombrero con las velas bien prendidas y a su alrededor andan los mirones Los mirones Y andando en sudor De sus ilusiones Y andando en sudor De sus ilusiones Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Desde la vela que me llama